Vale, bueno, pues eh, uno, neta, es que el casco de, de Torchagatic. Eh, hemos convocado porque desde la coalición El Carrequín Podemos queremos mostrar eh, públicamente el respaldo a la iniciativa legislativa popular de ley de memoria histórica que, como sabéis, eh, fue registrada la semana pasada en el Parlamento vasco por la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo y aprovechar la ocasión para ya adelantar. Eh, el voto favorable de nuestro grupo parlamentario a la toma en consideración de dicha iniciativa en este, en este Parlamento. A su vez, eh, pues queríamos mostrar nuestra sorpresa por la noticia aparecida la semana, la semana pasada en prensa, según la cual, al parecer, el Gobierno vasco estaría preparando un borrador de proyecto de ley de memoria histórica. Nos sorprende profundamente porque el Gobierno hasta este momento ha venido defendiendo que no hacía falta una ley de memoria. Y en concreto, sobre todo, el Partido Nacionalista Vasco ha mostrado públicamente en varias ocasiones su posición contraria a la necesidad de esta ley y no habían hecho ninguna declaración pública de haber cambiado de opinión hasta, hasta este momento. Y por lo tanto, pues la noticia eh, nos sorprende. Pensamos que si la... Noticia se confirma. En nuestra opinión pues eh, nos parecería impresentable que ningún grupo haya sabido nada de los planes del Gobierno sobre esta, sobre esta cuestión y que se filtre a la prensa que están preparando un borrador solo dos días después de que la plataforma haya presentado la iniciativa legislativa en el, en el Parlamento. El Partido Nacionalista Vasco conocía perfectamente desde hace meses la intención de la plataforma de registrar la ILP, además, precisamente, la intención de la plataforma de registrar la ILP eh, ante la negativa de impulsar una ley de, mem de memoria por parte del. ...del propio Gobierno y por la posición contraria del Partido Nacionalista Vasco... ...que bloqueaba hasta la fecha la posibilidad de que el Parlamento impulsara una ley de este tipo. La última vez fue en la propia comparecencia de la plataforma aquí en el Parlamento Vasco... ...donde el grupo eh, de nacionalistas vascos eh, se mostraron contrarios a, a la posibilidad de, de esta ley... Eh, hay que recordar que tras la comparecencia hace unos meses de la plataforma en la Comisión de Derechos Humanos anunciando que presentarían la ILP para traer la proposición de ley al Parlamento Vasco, el PNV ha seguido manifestando su posición contraria a la ley por entender desde su punto de vista que con una actualización de la ley del Instituto Gogora sería, sería suficiente. En opinión de la coalición El Carrequín-Podemos, la única razón que explica que el Gobierno y, de manera particular, el Partido Nacionalista Vasco hayan cambiado de opinión y estén elaborando este borrador, si esto se confirma, es su intención de, entre comillas, boicotear la iniciativa legislativa popular de la plataforma, porque saben que esta iba a ser aprobada en el Parlamento sin su apoyo, porque tres grupos parlamentarios, eh, H. Bildu, Partido Socialista y el Carrequín Podemos, ya habían mostrado su intención de favorecer que se desarrolle esta ley. Así que pensamos que es más que llamativo que la, que, que la noticia se conozca solo dos días después de que la plataforma registrase la, I, la ILP. Pensamos que el Partido Nacionalista Vasco eh, ha visto que se iba a aprobar una ley de memoria histórica sin su apoyo, es un tema... Eh, delicado para diferentes grupos y también para el Partido Nacionalista Vasco y pensamos que por ello está maniobrando para salvar su imagen por el error de haber defendido que no hacía falta una ley de memoria durante toda, durante toda esta legislatura. Un error cuyo origen está en la soberbia del Partido Nacionalista Vasco que no había incluido ninguna cuestión de memoria histórica ni en el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista de Euskadi ni en el calendario legislativo. Y por ello se han opuesto en nuestra opinión durante toda la legislatura a la ley de memoria porque se evidenciaba, como ya les hemos dicho en más de una ocasión en el propio Pleno del Parlamento, que no era una iniciativa del gobierno sino que era iniciativa de la oposición y en este último caso pues de la sociedad civil organizada. Otros grupos ya habíamos mostrado nuestra posición favorable a una ley de memoria histórica, ya lo sabéis, desde el Carquín Podemos llevamos varios años manifestando la conveniencia de, de una ley autonómica de memoria histórica, puesto que la legislación existente en la comunidad no solo es insuficiente, sino que necesita... Eh, ...ser aglutinada y tener una orientación concreta que en este momento pensamos que no tiene y que es discrecional por parte del propio Gobierno de turno. Esta posibilidad, de hecho, ha sido ya discutida en el Parlamento Vasco en varias ocasiones encargándose finalmente al Instituto Gogora la realización de un informe, ante la negativa del Partido Nacionalista Vasco y también del Partido Popular, a que se realizase esta ley. Un informe cuyas conclusiones fueron lo suficientemente ambiguas como para que el Partido Nacionalista Vasco haya seguido manteniendo, tras conocerse el informe, su posición de que no hace falta una ley de memoria histórica integral para nuestra comunidad autónoma. Por esa razón, también en el año 2018, desde la coalición El Carrequín Podemos, empezamos a trabajar nuestro propio borrador de proposición de ley de memoria histórica que finalmente entregamos hace unos meses a la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, puesto que conocíamos de sus intenciones y nos parecía que esto podía servir a ayudar para la preparación de esta ILP y que pudiera ser presentada desde la sociedad civil y, por lo tanto, ...pues que facilitase la aprobación y el alcanzar acuerdos mayoritarios amplios en el propio Parlamento. La ILP que registraron la semana pasada viene respaldada por lo tanto con el trabajo de muchísima gente... ...y nos parece absolutamente inaceptable que el Gobierno ignore durante años a quienes defendíamos la necesidad de esta ley... ...y ahora filtre que prepara un borrador sin haber contado con nadie cuando la ley ya está en el Parlamento... Nos parece que tenía que, eh, al menos, haber hablado con los grupos parlamentarios y, desde luego, haberse dirigido a la plataforma que ellos saben que ha registrado la ILP hace apenas eh, bueno, unos días antes de que se filtrase esta, esta noticia. Si tienes alguna cuestión… Sí, eh, yo quería conocer su opinión. Mañana eh, supongo que la mesa eh, decidirá si califica o no eh, la propuesta, pero eh, el hecho de que el Gobierno vaya a trasladar al Parlamento una propuesta ley ley eh, puede complicar o puede entorpecer o puede evitar que… ...que la ILP siga adelante. Sí, no, no conocemos qué posición mantendrán... Eh, los, eh, ...los representantes del Partido Nacionalista Vasco... ...y Partido Socialista en la mesa... ...porque si bien es cierto que el propio gobierno... ...realmente no ha hecho pública su intención... ...de presentar esa, esa ley... ...lo que conocemos es eh, información a través de, de la prensa... ...de que al parecer estarían preparando ese borrador... ...pero no tenemos ninguna noticia... Al respecto. Por lo tanto, bueno, si, si dificultan la, la tramitación de la ILP, pues bueno, sería una prueba evidente de que, de que la están boicoteando, ¿no? y, y a nosotros nos parecería grave. A nosotros nos parece que, que la ILP tiene que, o la mesa del Parlamento tiene que dar paso a esa ILP, se tiene que discutir la toma en consideración en este Parlamento, porque todos los grupos sabíamos de la elaboración de esa ILP porque se ha hablado en comisión de en la Comisión de Derechos Humanos sobre la misma y los grupos hemos manifestado nuestra posición y además hay una posición mayoritaria en el Parlamento Vasco favorable a que, a que se tramite, por lo tanto desde luego no entenderíamos si sería una prueba de que es un, un boicot a la misma. ¿no? No, bueno, eso decía más en referencia a otros debates que se han suscitado aquí en el Parlamento como por ejemplo con el tema de la RGI eh, uh -huh. que al final la uh -huh. Uh -huh. eh, las iniciativas legislativas populares eh, pues acaban pagando el pato ¿no? de que sí. se presente una ley de uh -huh. forma paralela bien a través de uh -huh. los grupos parlamentarios uh -huh. o el Gobierno. Claro, pero hay una diferencia entre una ILP eh, sobre una cuestión concreta que se presenta cuando ya hay un, una, una iniciativa o una propuesta por parte del Gobierno que está incluida en su calendario legislativo o, como es el caso, una ILP, sobre una cuestión que no estaba en el calendario legislativo y sobre la que el propio Gobierno y el principal partido del Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, han estado diciendo que no hacía falta. Por lo tanto, nadie la esperaba. y Por lo tanto, el argumento de que no se puede admitir la, o no se debe admitir la ILP porque ya se está tra eh, trabajando legislativamente sobre esa cuestión, pues es un argumento que no, que no se sostiene en este caso. ¿no?